Señores, el comediante y actor Bolívar Valera, el boli, puso un huevo de dinosaurio. Eso no <ríe> Un huevo gigante, el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, como diputado del Distrito Nacional, sí. del Distrito Nacional puso un huevo. El anfitrión y productor del programa Radial del Mañanero ha vuelto a sí. lidiar... En Twitter, esta vez por un polémico tweet en el que aseguraba que los jóvenes que protestaban a favor de la destitu destitución de los jueces de la Junta Central Electoral, tras suspensión de elecciones, primaria no les interesaba realmente el futuro del país, sino los likes, o sea, los me gusta, que recibirían al subir las imágenes protestando. Mi más Honestas disculpas por el tweet en forma de broma que hice ayer. Reza parte del post publicado por el candidato a diputado por Santo Domingo Este a través de Instagram. Tras este mensaje de disculpas, continuaron los reproches en contra del miembro del staff de Más Roberto. Ya metiste el pie y bien profundo. Y tu segundo nombre es Imprudencia. Fueron dos de los comentarios. El tuit decía: Los popis, ay Dios mío, los popis, los popis son la, la, la parte rica, o sea, los jóvenes ricos. La élite, la élite. La élite rica. Los popis no votan, solo quieren sus likes en protesta, escribió el también actor, recibiendo de forma inmediata un aluvión de críticas por los usuarios de las redes sociales. Yo pienso. Uh -huh, uh -huh. Yo pienso que eh, el boli la macó con ese tweet bueno. porque yo, yo pienso que ya estaba como ligándose a esa parte la, de los ricos, así es. Me parece que alguien no va a obtener esos votos y que perdió muchos más, perdió unos votos buenos que son los ricos, porque lo que lo pusieron en política fueron los amigos ricos de él, sí, Robertico, Robertillo, como le dice, eh, por eso eh, yo siempre he dicho que no todo el mundo tiene la capacidad para aspirar a un cargo electivo tú crees sí ¿Quién no. no está preparado para eso no tanto no es que no solo se trata de inteligencia intelectual eh, también hay que tener inteligencia emocional no todo lo que se piensa se escribe sí o se pero eh, bueno aquí qué se puede esperar está feo yo pienso que que debió él manejarse mejor yo creo que esos candidatos o sea esos ricos que quieren ser o, o sea candidatos deben tener un equipo para, para que Parece, se maneje. Pero se supone que él lo tiene. Se maneje mejor, como para tú no. Porque a veces uno estresado, en depresión, que tú pensas una cosa y te salga otra, puede escribir cualquier cosa. Ahora, ¿tú crees que eso le puede costar a la candidatura? No, eh, eh, no, si era... él llevaba 200 votos, tiene 150 menos. Bueno. Porque la capital él era muy aceptado en esa base. Bueno. No, a mí nunca me pareció la tal aceptación. como comediante pueden coger a chiste, ¿no? porque él lo hizo como chiste, seguro, pero no le puso la carita el a la asunto, en, en la eh, eh, por, por la crisis que estamos pasando en este momento, no es tiempo para chistes. Yo y creo que... él debe que, saberlo. Hay tiempo para todo. Yo lo creo que él, él debió poner la carita. Si le había puesto la carita, se lo cogen a chiste, como es un comediante, pero no le puso la carita al tweet Y ahí hay el problema. Bueno. Ese huevo, yo creo que ni se han cochado. Ahora que cargue con las consecuencias de... ¿no? Acompañó a la G. Lionel eh, con, esta semana, eh, <risa> los huevos de la semana. Eh, <risa> la Ay, acompañó así. La gente, la gente. La no, que pero yo pienso, yo pienso las también. Redes, las redes soportan todo lo que se escribe. Yo pienso también, eso fue eh, para mí que lo escribió Quillao. O con algún descontento. descontento. Y porque yo creo que Boli no tiene esa. Pero es que él puede estar descontento, eh, pero primero, antes de tú ser partidista, debes ser dominicano. Oh. ¿Y de dónde le sale a él tanta la sangre peledeísta? Porque es la primera vez que él se ve en el ruedo político. Que soporte, que soporte. El político también debe tener comedimiento y, y debe. La abordar. caravana se suspendía en la de Boli, yo creo. <risa> <risa> Con esta vuelta.